Muy buenos días a todos, a la prensa, señora embajadora Lisa Reynoso, eh, demás pertenecientes a la Comunidad, es un placer enorme tenerla este, acá en Primera con nosotros. Eh, el gobierno departamental con los Estados Unidos ha tenido siempre muy buena relación. Hemos trabajado en varios proyectos importantes, por ejemplo, el aporte que ha hecho la embajada eh, a equinoterapia, que es un proyecto que se, que se sigue llevando adelante, el aporte que han hecho materiales al hospital librega, a las distintas escuelas de acá de medio. Quiere decir de que tenemos muy buena relación, que fue de seguramente. En un tiempo quedó un poquito quieta, pero cuando tenemos la noticia que usted viene como embajadora de Estados Unidos a Uruguay y nos dio los comentarios de la manera abierta que usted era, este, bueno, decimos vamos a retomar toda esa inspiración que tenemos y, y bueno para nosotros entonces es un gran honor tenerla aquí y el compromiso que también lo pidió el intendente Mauro Osorio, de que prontamente vuelva a Rivera, pero con mucho más tiempo, eh, para conocer todo lo, eh, lo cultural, lo productivo, lo social, los distintos proyectos que tenemos. Y como hablábamos hace un poquito tiempo, eh, apuntamos hacia lo mismo. Tenemos el mismo pensamiento, trabajar con la parte de inclusión social, trabajar con la generación de autoempleo. Eh, trabajar en el tema de capacitación, creo que esta, en ese aspecto tenemos el mismo sí. idioma. Y creo que mientras usted esté acá en el Uruguay, eh, va a ser una aliada muy importante para esta región. Cuando hablo de esta región, libera el porque somos dos ciudades en una sola y necesitamos el, el aporte de los distintos países. Es, este, es política de este gobierno departamental y ya lo comenzamos a hacer hace un año y algo tratar de acercar el cuerpo diplomático a esta región y ver en qué nos puede apoyar. Muchas veces no solo significa el aporte económico para hacer llevar determinados proyectos, sino también el tema de intercambio cultural, eh, tratar de, con lo que hablamos hace un ratito, eh, buscar siempre la inclusión social. Y creo que ustedes vamos a tener muy buenos aliados. Así que, una vez más... Bienvenidos y que en marzo, si Dios quiere, vamos a conocer en profundidad el departamento y va a tener una visión cabal de, de, de lo lindo que es nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias. a hacer uso de la palabra a la doctora Julisa Reynoso. Muchas gracias, este, señor secretario general. Eh, buenos días a todos. Eh, un verdadero placer poder estar aquí con ustedes en la ciudad de Rivera, por lo poco que he visto y por lo que nos ha contado el intendente. Tienen ustedes una ciudad muy bonita, muy hermosa, muy diversa muy dinámica. Eh, quiero agradecerle al intendente su eh, hospitalidad, a recibirme hoy junto a otro representante de la embajada. Hemos eh, mantenido una muy buena, interesante conversación hoy en día sobre la realidad del departamento y cómo de sus proyectos y planes inmediatos y cómo podemos cooperar con, con Rivera en, en varios proyectos y asuntos. Durante esta jornada tendremos la oportunidad de visitar, yo después de, de, de esta reunión voy a poder visitar la Alianza cultural Uruguay, Estados Unidos, nuestro centro binacional donde muchos jóvenes en primera estudian inglés. Tengo también el placer de anunciar que el año que viene, o sea, el 2013, la Alianza va a implementar el programa ACCESS, de modo que, de, aquí en Rivera, de modo que 20 estudiantes de secundaria entre la edad de 14 y 18 años podrán eh, ser becados para estudiar inglés eh, durante dos años ahí en, en Alianza. Eso es algo nuevo aquí que vamos a implementar en Rivera con la idea de promover eh, la inclusión social para que más jóvenes de pocos recursos puedan estudiar inglés que conocen, como ustedes pueden imaginarse es muy importante para su, su, uh, su desarrollo. Este programa va a ser financiado totalmente por la Embajada de Estados Unidos. Eh, llegué anoche a esta ciudad, así que ya pude conocer la realidad de una frontera muy dinámica, como es la de Rivera y de Santa Ana del Ibramento. Eh, son varios los lazos que unen a, a este departamento de, de, de, de Rivera con mi Embajada. Le, le, le, le, le cuento de, de, de algunos particulares, yo sé que también el señor secretario general también ha mencionó. Eh, Tiempos atrás hemos realizado una importante donación al Jardín 152 en el barrio 33 Orientales por parte de la Oficina de Cooperación de Defensa, consistente en computadoras, televisiones, eh, fotocompradoras, juguetes y otro equipo de apoyo. También hemos colaborado anteriormente en un programa de, de quimioterapia el destino de terapia para chicos discapacitados que llega a cabo en el ejército así como equipos a la escuela número 88 asimismo jóvenes de este departamento han participado en distintos programas de intercambio auspiciado por la embajada como son los jóvenes por el punzar, que tenemos uno participante de acá, del departamento de Rivera eh, jóvenes de embajadores y otro programa de intercambio universitario y de, educativo en el año 2010, tres representantes de Rivera fueron ganadores del Programa Liderazgo de Empresas, habiendo viajado el pasado año a los Estados Unidos como parte de este programa en cuanto a las inversiones estadounidenses, más allá de que su planta esté instalada en un departamento vecino, la empresa norteamericana Weyerhauser, como conocen, ha invertido en la compra de tierras en Rivera y obviamente es una inversión muy insignificante para desarrollar empleo y capacitación aquí en Rivera. Tanto para la embajada como para mí en particular es importante conocer a todo Uruguay. Estoy muy contenta de estar acá. Eh, es mi primera vez en Rivera, pero no va a ser la última, eh, y con todo gusto eh, vuelvo eh, a poder conocer más profundamente eh, todos los aspectos de esta eh, comunidad que es tan interesante, dado que es eh, una, una, una, una comunidad de frontera, eh, una comunidad de, de, de diversidad, eh, lingüística, eh, cultural, eh, histórica, eh, y vuelvo eh, si los que el año que viene con todo gusto y puedo compartir más con todos ustedes acá. Mil gracias.